Dios, ¡Dios! ¿cuándo vas a pasar la nave? La cocha de tu madre. Ya van 7 veces que pierdo acá. No quiere, es que no quiere. No quiere. No quiere. Yo sí no quiero jugar, viste. Se si voy a estar fallando todo el tiempo que solo pasé 3 veces. Que estamos volviendo el primer día que juegue Mira, ¡No quiere! ¡Es que no quiere! Va, anda. Dale, boludo, en serio, paso el wey, eh, paso la nave y eso es todo lo que puedo hacer. Cuando estás mil años para pasar una parte Y cuando la, cuando por fin la pasas Te haces una mierda, o sea, te, te haces nada Es como si no la hubieses pasado tampoco Dale, boludo, en serio Actualmente <todoro> estoy viendo que Están bajando muchos extreme a insane demon O sea, están haciendo como una especie de, de, de, de limpieza Y espero que no, pero Hay una posibilidad considerablemente, considerablemente grande Que Cataclysm baje a Que baje insane y eso, la verdad que a mí no me gusta absolutamente nada. O sea, imagínate que me mato dos meses... Le doy Imagínate que me mato dos meses jugando este nivel, me lo paso, y después baja, baja Insane. O sea, yo, yo me quiero matar si pasa eso. O sea, yo, yo me quiero matar si pasa eso. No. No. No puede pasar eso. Pasó una semana ya desde el 90%. Tiro, sí, no, ese dato, nada más. Para que sepa es que son fails de mierda. Es que... Me redesmotivan en este tipo de cosas. No, no me gusta cuando estoy estancado. No paso de 48 desde anteayer. Y el strike flying no llevo desde hace... Uff. Ah, cómo no. Ya andaba con el humor del culo. Esto era lo único que me faltaba para terminar de... ¡Muuuuu! No, ¡Se puede! No te rindas ahora. Ya te siento un 90%, ya te siento un 75%, no. No, no, es que ves, no se re. Se. De. Hay días en los que. No quiere. El día el, hay días en los que el nivel no quiere. O sea, ¿vieron ese fail? Ese final no lo tengo nunca. Pero es que el nivel no quiere No quiere No quiere caer No quiere No, concha tu madre En el UFO no En el UFO no ah, ah, ah. Ah. ¿Por qué me pasan pasa estas cosas que yo, yo, yo, no, yo no lo entiendo O sea, ¿por qué? ¡Yo lo intento! O sea, yo lo intento, pero... Yo lo entiendo, pero es que no, no sé ya... Dos meses para este nivel de mierda Ya está el problema me encanta el nivel, a pesar de todo, a pesar de todo el, el sufrimiento, el, todo el tiempo que estoy con este nivel, me sigue gustando, es como que no sé. Pero que parece que esto no termina nunca, parece que estoy repetitivo todo el tiempo. Con los otros niveles no pasaba eso, con Super Supersonic, un progreso, iba perdiéndome las partes. Con Acrópolis, bueno con Apocrópolis solo estuve cuatro días, así que no hay mucho que decir. Pero con esto es todo igual, no mejoro con el tiempo. No mejoro, yo no mejoro con el tiempo. Pero es que en momentos como estos uno pienso pero es que esto no termina nunca. Todo igual, no noto ningún cambio con respecto a hace un mes. O hace dos meses, bueno, hace dos meses, bueno, puede ser. Porque todavía estaba entrándome en el nivel. Pero ese tipo ya que me noto exactamente igual, que no estoy mejorando, que no estoy aprendiéndome más el nivel, que no estoy. Tirando muertos. Es más, parece que estoy peor. Parece que estoy cada vez peor. Y aunque en, en el último tiempo hizo un fail en el 75, el 90, no sé, fueron cosas puntuales. No sé. Porque no siempre después de, de un fail grande... Pasa esto Pasa con el 71 por ejemplo Que tuve tres días sin pasar el 48 <risa> Tengo muchas ganas de sacar el video del 100% o sea, con todo lo que está pasando Si es que lo llego a completar Va a quedar un video muy épico Pero es que lo, lo quiero hacer Quiero hacer otras cosas Quiero empezar a practicar Bloodbath Quiero subir otros extremes Otros niveles Otros demons Pero sigo en Cataclysm Sigo en Cataclysm Esos fue hubo una época en las que no lo tenía. La tenía reclara. Está pasando como en Danza masacre, solamente que en versión Cataclysm y en vez de hacer cuatro días son cuatro meses. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! Soy soy idiota, soy un imbécil, soy un poludo. Se me acabaron los insultos, soy to todo lo. Soy o sea, soy de esos de esos, de esos imbéciles que decís no no, no son de esos imbéciles, decís, ah, es un imbécil. No, no. Este es el, yo soy el tipo de imbéciles que decir, este es un imbécil, imbécil. O sea, un imbécil. Demasiado imbécil. O sea, un nivel más de imbécil. O sea, está imbécil. El nivel más de imbécil y después de yo. Básicamente. El imbécil de los imbéciles de los más imbéciles. Soy sí, imbécil. Muy imbécil. Demasiado imbécil. Demasiado imbécil, imbécil, imbécil. Imbécil, demasiado imbécil. Voy a pasar las próximas 10 horas diciéndole imbécil que soy. Este es como el sentimiento de perder el lufo, pero 10 veces más. ¿Me explicás qué persona en la faz de la tierra Que haya jugado este nivel? Que haya intentado pasarse a este nivel Que se haya pasado este nivel Las cantidades de personas Vos me decís ¿Alguien que haya muerto acá? ¿Alguien que haya muerto acá? O sea, esto es peor que morir en el 90 Esto me da más bronca que morir en el 90 Y que morir en el UFO Y que morir en la, la rueda que viene después Y que morir en cualquier lado Este es el peor lugar para morir lejos Solo que claro, yo no, no lo decía porque no esperaba morir acá No Esto no no, no, este es peor que Fate de Death Moon también Este es el peor Fate que tuve en mi vida Más que el de 90% Porque esto es estúpido es imbécil, soy imbécil Dale, ya, dejo Dejo, dejo esto, dejo de estúpido sí, Dale, continúo ¡Otra vez! ¡Dale! No, no, no, no Ugh. Ah, claro, ahora... Ahora... Ah, otro bug. Ok, ok. Un bug que hasta ahora no había tenido, que por alguna extraña razón... parece un portal, un portal de gravedad invisible. Hola, buenas. ¿Por qué, ¿Por qué mierda aparece al revés si en ningún momento hay un portal de cambio de gravedad? ¿Cómo mierda aparece al revés? ¡Oh, lo de su madre! A ver, ¿qué, ¿qué pasa? Y de repente hay momentos en los que empiezo a perder acá, porque sí. Pierdo una vez acá y empiezo a perder, perder, perder en esta parte. Y hasta que. Y, y hasta que logro pasar de esa parte, ya estoy a punto de terminar porque ya llevo como dos horas jugando. Dale, la concha de tu madre, no te digo. No te digo. Dale, es que. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. ¿Cuánto más me quieres de destrozar, querido, nivel Cataclysm? Yo no me voy a rendir, ¿eh? Lo único, que va, lo único que va a cambiar es que le voy a pasar más mal o más bien. Pero vas a caer algún día. Algún día vas a caer. Y lo sabes, Cataclysm. Lo sabes. Lo sabes. O sea, yo soy muchísimo más fuerte que vos, Cataclysm. Vas a terminar cayendo. ¿Me estás viendo puteando? ¿Me estás viendo desanimado? Pero vas a terminar cayendo a nivel de mierda. Hubiese quedado muy bien pasármelo en ese intento. Hubiese quedado re bien la concha de su madre. Bueno, no pasa nada. No por lo menos que ya no, tres veces que casi que entré bien y, y, perdido Ah. Bueno, bueno, bien, bien. Al fin llegué hasta acá otra vez. ¿Saben cuándo fue la última vez que llegué hasta acá? Que pasé, el, el, el, eh, o sea, llegué al Street Flying y no morí en la primera boca de cluster. Desde el 90% que no me hago esa primera parte, la parte del espejo, ¿vieron? La primera parte del strike Frame. No la paso desde, desde el 90%. O sea que esto. esto. Esto me restauró. Esto ya me, me restauró. Uh. Bueno, sabes, déjamelo así. suscribite, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete